Hola qué tal, ¿Cómo están, buenas noches Pues bueno, nada, aquí en otro video Ya los tenía un poco abandonados Tiene ya bastante tiempo que Pues que obviamente que no subía ni contenido Ni, ni algún tipo de video, de video Debido a que pues bueno eh, Pasaron varias circunstancias Por las cuales yo consideré que Pues obviamente todavía me hacía falta pues aprender o prepararme un poco más Y pues no hay nada que les puedo decir Que la verdad es que me, me ha servido demas, demasiado el, el haber aprendido O haberla en su momento regado tantas veces Porque pues hoy en día ya puedo decir que, que poco a poco se va logrando No al momento que, al grado que yo quisiera Pero obviamente estoy viendo eh, Los resultados que quiero, ¿no? Eh, como ya muchos de ustedes saben, eh, yo estaba trabajando, bueno, le estaba manejando lo que era el Telegram, en el cual pues todo el tiempo yo me la pasé manejando lo que eran las opciones binarias, ¿no? Para el que no sepa que, cuáles son las opciones binarias, pues bueno, pues, este, las opciones binarias es un una forma de operar en activos, no en activos que pueden llegar a ser Forex, este en índices, en criptomonedas, si no mal recuerdo, hay varias, varias opciones para que puedas puedas, puedas para las, las opciones binarias, OTC también es una de ellas. Eh, y pues bueno, nada, yo normalmente lo que lo que se empezó como pues sí, como una inversión, pues también se se complicó un poco al también quererse convertir en un canal de señales, ¿no? De, en un canal de... En un canal, obviamente, de, de simples señales, ¿no? Entonces, pues sí... Les voy a mostrar, obviamente, el canal que yo tenía anteriormente... Bueno, que sigo teniendo y que, obviamente, no, no, no voy a abandonar. Este era el canal que... que que manejo este, pues bueno, se dan cuenta que yo anteriormente estaba con, con este broker, era IQ Option el que yo estaba manejando. Y si se dan cuenta, pues bueno, son operaciones este, que hacían corto plazo, efectuaba acción de precio y pues nos manejaba más que nada con, con base a soporte sobre resistencias. Y pues seguí el precio buscando entradas como breakout, un reversal o entradas de ese tipo que, que son no a corto tiempo. Bueno, pues la verdad es que no voy a decir que me fue mal. O sea, fueron varias, varias, bastantes operaciones las que pues sí se, se, se llegaron a ganar, ¿no? Eh, este. Aquí también pues, les, compartí, les comparto un poco de información sobre pues, las resistencias, soporte, rompiendo soportes, futuras resistencias, un poco de libros, un poco de todo. ¿no? Entonces este era el, el canal principalmente en el cual pues, se compartía todo ese tipo de información, también había subido un par de videos. Y pues obviamente la, la gente opinaba, ¿no? Y que si se daban algún tipo de señales, que si se daba algún tipo de, pues, eh, aprendizaje de alguna u otra forma. Y pues la verdad es que si sí lo empecé a manejar por un tiempo de, de este, de, pues, estarles brindando, proporcionando señales gratuitamente y todo eso. Pero seamos sinceros, digo, hay muy pocas personas, o sea, o yo conozco muy pocas personas de las cuales eh, es muy complicado que en base a señales pues, realmente te haga rentable, ¿no? O, o que tengas una cuenta de 50 dólares y pues, este, de 50 dólares y, y la quieras ir subiendo, ¿no? O sea, si te das cuenta, yo tengo varias operaciones, ¿no? Y pues uno va ganando que pues, 3.75 centavos de dólar, ¿no? este aquí otra 1.52 3.80 eh, 0.76 otra es 0.76 1.52 o sea son muchas las operaciones aquí pues una operación de 6.9 fue de igual forma ganada yo pues me baso más que nada en las rupturas los retrocesos que se generan en el mercado hacer acción del precio seguir los movimientos del mercado eh, yo la verdad es que ya no me sigo tanto. Al principio sí, ¿no? Pues como toda persona, yo no me, me seguía mucho por un RCI, por un estocástico, que pues son buenos, ¿no? Digo, al fin y al cabo son indicadores, ¿no? Su palabra lo está diciendo. Entonces, pues bueno, nada, para el que quiera, voy a dejar el link en la parte de abajo. Para que pues obviamente si quieren se pueden unir. Y pues aquí pueden ver un poco de de información, si es que hay gente que todavía sigue en este tema de, de opciones binarias. Ahora bien, les voy a explicar por qué es que dejé principalmente pues el broker, porque es que decidí, pues obviamente, ya no, ya no operar con ellos. Eh, lo importante es quitarnos ese tema de que ve, no paga, Si sí paga. Tardan pagar, pero sí paga. O sea, IQ Option sí paga, tengo las pruebas de que option si sí paga eh, opciones binarias otro punto importante que quiero o sea, hacerles saber es que opciones binarias no son un fraude al fin y al cabo termina siendo este el mismo movimiento que termina siendo forex en el mismo par de divisas, la única diferencia probablemente pues son las las temporalidades que, que se pueden que se tienen no o sea pero no, no es ningún fraude o sea para que se saquen esa, esa, esa pequeña espina, ¿no? de que es un fraude y todo eso, pero no entonces, este... lo que sí les voy a decir es que llegó un momento de mi vida donde pues obviamente dije, pues bueno, ya está... está dominado este tema, está... está, pues bien plasmado pues yo creo que ya es momento de... de entrar en operaciones un poco... pues un poco más grandes, ¿no? Entonces, pues empecé con operaciones de 18, empecé con operaciones de 19, que ahorita se las voy a mostrar. Por aquí tengo, cuando empecé a hacer ya pues operaciones no muy grandes, pero pues que decía, bueno, pues ya, ya es un avance, ¿no? Este, vamos a buscar, vamos a buscar aquí, ¿esta cuál es? Esta no es. Esta tampoco es no no, no. esta fue de 5.22 bueno esta ya fue de bueno esta ya estábamos a 40 segundos de que pues obviamente ya expirara que ya era de 8.70 esta, esta de acá fue de 11.70 De igual forma pues fue ganada Esta fue de 18 dólares Me guié por obviamente la fuerza de atrás de las vuelas Con un soporte con una resistencia clara Y pues obviamente esperé nada más el, el pequeño reset Para poder entrar a 3 minutos Esta estuvo, recuerdo bien que estuvo un poco Pues sí, complicada, ¿no? Entonces, pues nada, estas eran las operaciones que yo estaba haciendo ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, eh, en resumen, o sea, si tú te pones a ver Tú todo el tiempo estás haciendo operaciones eh, Pues arriesgando tu capital ¿Estás arriesgando que ganas todo o que pierdes todo? Así de fácil Si tú estás... Si tú tienes una operación y llega un momento, porque seamos realistas, ¿no? Digo, hay, hay mucha gente que realmente puede y lo logra, y mis respetos es para esas personas de que tienen una cuenta de 50 dólares y su cuenta de 50 dólares la, la revientan a 200, a 300, a 500, a 600, y dices, wow, ¿no? Digo, yo creo que tienes que tener una, en eh, primero, una muy buena disciplina, eh sí, esa es dis disciplina y una buena gestión de capital, ¿no? Obviamente para, para que no, no, no tengas, tengas esa fuerza, esa voluntad de. y de, de tener la sangre fría realmente como para operar esos montos, porque yo, yo cuando realmente quería empezar a operar los montos que eran pues que eran mayores, pues que, que era lo que pasaba, pues obviamente se me fincaban las. las la, las ideas y los nervios me, me traicionaban ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo, lo importante es que, que sepan Que se sal, traten de saltarse ese paso de, de opciones binarias Mira, El que no quiera, pues obviamente como yo les digo Yo solamente les estoy dando un consejo de inversión Pero lo que se va a ver ahora en este canal Y lo que voy a estar subiendo de material en este canal de estación forex es pues obviamente darles a entender qué es forex y por qué es que les conviene forex no entonces uno de los puntos más importantes por los cuales deben de preferir forex es porque su capital está en menos riesgo qué quiero decir con esto nosotros si abrimos una operación Ahorita ya estamos con otro broker, eso ya después se los, se los voy a ir este, explicando poco a poco porque estoy en este broker, porque porque es que me generó confianza después de EQ Pero bueno, a lo que voy es que quiero darles a entender cómo es que funciona este pues este sentido de, de lo que viene siendo Forex, ¿no? Eh, para empezar aquí ya no hay operaciones que nosotros hagamos este a corto plazo ¿no? aquí ya en Forex vendría, vendría. entonces pues bueno aquí eh, estamos en el oro y pues bueno les voy a explicar un poco de esta operativa que, que realicé y les voy a explicar un poco por qué la realicé y por qué entré ahí y por qué es que les conviene. Y lo más importante, por qué les conviene 100% hacer Forex. Bien, entonces yo lo que siempre estoy buscando son rupturas y retrocesos eh, en el mercado. no Y así mismo pues, también estoy buscando los mercados más líquidos que tenga en el momento entonces empezando por esto vamos a tener en cuenta que en la zona de aquí que se ve marcada este va a ser nuestra zona marcada de stop loss se podría decir que es el stop loss pues bueno es el nivel máximo de pérdida que vamos a asumir de la inversión inicial que nosotros hagamos ¿no? Entonces, si nosotros estamos invirtiendo 100 dólares, ¿qué es lo que equivaldría ese porcentaje que yo tengo marcado aquí? Bueno, pues me podría equivaler a que nada más a una pérdida de venas, 25 dólares. Y al tener el stop loss, bueno, pues automáticamente se va a cerrar la operación y vamos a tener 75 dólares. Pero ya se cerró la operación. Por lo tanto, obviamente el profit... Este, pues no vamos a tener, no vamos a tener obviamente ningún tipo de beneficio. Entonces, pues obviamente fue mal día, nos opera y pues ya vendrá otro día, ¿no? Bueno, en este caso, yo decidí entrar en justamente en este momento. Al entrar en este momento, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente me di cuenta de que tenía aquí un máximo, un máximo, otro máximo, un máximo en resistencia. Y pues obviamente que lo que estoy esperando a que pase en el mercado es que me rompa, ¿no? Que me dé esa ruptura, esa seguridad. Y en base a la caída que se llegue a tener, pues es una caída libre la que va a tener. Y si se tiene esta caída libre, pues obviamente se tiene muy buen profit, ¿no? Y pues bueno, aquí se pueden dar cuenta cuánto fue lo que se ganó. Fueron 80 dólares con 60 lo que se obtuvo de, de esta operación y pues de, de este análisis, ¿no? Lo más importante. Mm, aquí también tenemos otro tipo de operaciones que nosotros hacemos. Permítanme. Este no es. Aquí está. Este. GPUSD, usd ok bien este es este activo me gusta mucho operarlo bueno de hecho es el activo que normalmente pero más debido a mi horario pero quiero que se den cuenta en algo es eh, esto que vemos aquí es un gráfico de un minuto uh -huh. es un minuto este ya se logra esto es un minuto pero bueno, a un minuto si se dan cuenta, si lo hubiéramos colocado a 5 minutos, a 3 minutos, pues se vería un poco más reducido estos máximos que ha tenido. Pero pues bueno, así a simple vista como se pueden llegar a dar cuenta, pues aquí tuvimos este máximo, este máximo, este máximo, este máximo, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera hecho? ¿O yo en qué punto hubiera entrado? Pues bueno, obviamente, mmm, no recuerdo si aquí yo entré, no, en esta no entré. Fue una en práctica, pero de igual forma es pues creo que es un poco claro en la zona donde pues yo hubiese entrado, ¿no? Eh, permítanme. Esta zona de aquí es la zona en la cual yo hubiera efectuado mi orden. Si no es aquí, probablemente pudo haber sido en la zona de aquí, esperando, obviamente, pues un, un este, pues sí, un, un beneficio ¿no? de que vendría siendo aquí la canción, perdón, que vendría siendo este beneficio, ¿no? Esto es lo que estaríamos buscando. Y estaríamos buscando a que nos llegue esta zona, ¿no? ¿Por qué que nos llegue esta zona? Porque vendría junto con esta zona. Entonces yo estaría buscando que obviamente me llegue a este máximo. Y esto es lo que estaríamos obteniendo, pues, de, de profit, ¿no? Esto sería lo que tendríamos de, de ganancia libre. ¿No? Entonces, si se dan cuenta eh, En esto, o sea Que se den cuenta que Siempre hay un máximo Hay un máximo Y aquí si se dan cuenta Pues estamos viéndolo a vela un minuto Pero siempre es importante O oh, mi forma de operar Cada quien tendrá su forma de operar Su forma de operativa Pero sí es importante que vean Que vean los gráficos eh, No solamente un minuto Sino que también lo vean a a una hora que lo vean inclusive un día porque se pueden ver las rupturas muy claras en temporalidades cortas pero qué es lo que pasa en temporalidades largas no sabemos lo que realmente el precio está a punto de hacer no entonces aquí probablemente me está diciendo que hay una ruptura no porque mi precio pues, quiere rebotar hacia arriba pero si lo vemos a una temporalidad de una hora o inclusive pues un día Podemos ver que hay un máximo hacia arriba, ¿no? Que lo más probable está, pudo haber sido una ruptura, una, un, este, un retroceso falso y obviamente tenga la caída que ha estado esperando el precio, ¿no? Pero, pues, por eso es importante estar vigilando el mercado y no enfocarse en tantos activos. Como les digo, yo normalmente me enfoco en este que es el GBP USD, este. Y pues también en el oro, digo, se trata de buscar no solamente los activos más más líquidos, sino también de buscar los activos que de spread, pues obviamente te cobren lo menos posible, ¿no? Y pues bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Eh, en el transcurso de la semana estaré compartiendo un poco más de videos y pues también les estaré compartiendo un poco más de información sobre el broker para los que pues, se quieran unir les brindan una atención bastante detallada muy, muy especializada en la que les puedo asegurar que no, pueden no van a tener ningún problema y pues bueno nada, lo seguimos estando viendo por Instagram y pues, ahora por acá por YouTube no olviden suscribirse, les agradezco que hayan estado por acá y que si la pasen bien Chao